Bienvenidos a una nueva cápsula de este tu canal, el maravilloso mundo del wrestling. Señores, en esta ocasión vamos a hablar del Negro Casas y esa puerta prohibida que acaba de abrir en el Consejo Mundial. Ustedes dirán, ¿y qué tiene de novedoso lo del Negro Casas, su esposa, Dalis la Caribeña, después de que salieron del Consejo Mundial? Acaban de dejar un boquete enorme en el Consejo Mundial. Hay mucha gente que quiere emigrar a otros lados, ¿sí? Y no está mal, vaya, como piensa el luchador, el atleta. El luchador siempre va a pensar en, en la cuestión económica, en la forma de estar ganando por rifarse el físico, la gente dice, ¿qué importancia tiene? Claro que muchísimo. Hay muchos luchadores que al interior del Consejo Mundial se sienten estancados, <coughs> se sienten estancados porque hay un grupo de preferencia, y cuando hay un grupo de preferencia, llega el momento que el luchador que viene de atrás hacia adelante, que está haciendo las cosas para sobresalir en el Consejo Mundial, nada más no le dan la oportunidad. <coughs> y no le dan la oportunidad porque está Último Guerrero, que es el líder del sindicato, están sus primos, sus hermanos, su novia, etcétera, etcétera, y del lado del de, pues, estandarte generacional, como lo es Atlantis Señor, pues está su hijo, Folanito, sutanito. Pero ¿qué pasa con otros luchadores que están haciendo muy bien las cosas? El hechicero. Hay otros luchadores que casi no los veo en el Consejo Mundial. Digo, no estoy mencionando que el hechicero quiera salir, no, no, no. No estoy interpretándolo así, no. Pero si sí hay luchadores que con la salida del negro casas están coqueteando con la competencia, por faltas de oportunidades y mejores salarios. Yo siempre me he preguntado, en el Consejo Mundial les dan aguinaldo utilidades, etcétera, etcétera, o nada más son gastos médicos. Digo, los das de alta en el Seguro Social y pues cualquier cirugía te la puede hacer el, el Seguro Social, ¿no? Eh, muchas veces yo me pregunto, ¿qué clase de seguro tienen en el Consejo Mundial tantos luchadores que se sienten enamorados? ¿Nada más es el prestigio de luchar en la Catedral de la Lucha Libre? ¿O acaso, como muchos me lo han dicho, en lo que agarro callo, práctica, me convierte en un luchadorazo, Abandono el Consejo Mundial. Tal es el caso de varios atletas, después de varios años de formarse en el Consejo Mundial, están pensando en la posibilidad de migrar, no precisamente a AAA. Eh, algunos luchadores por ahí, supe de buena fuente, no puedo decir nombres porque no voy a afectar, a ningún luchador activo en el Consejo Mundial. Pero hay algunas empresas en Estados Unidos independientes, empresas indies que los quieren, sí o sí, están dispuestos a pagar las toneladas, bueno, tampoco, tampoco, pero pagarles muy bien a estos luchadores del Consejo Mundial que quieren emigrar a Estados Unidos. Bueno, si bien es cierto hace varios días, eh, después de la salida Dorian, el hijo de Marisela Peña, Dorian Roldán, había tuiteado, Bienvenidos Dalis y Negro Casas, lucha libre, ah. Y posteriormente Fuerza Guerrera contesta el tuit de Dorian Roldán. Y es que fue lo que dijo el Mosco de la Merced, A través de la historia del Consejo Mundial de Lucha Libre, ha dado muestras de su fortaleza y calidad. Calidad luchística. No pasa nada. Saludos. Creo que Fuerza Guerrera siempre ha sido el enemigo público de AAA número uno. Él sabrá por qué, ¿no? No nos interesa ese detalle, pero... Y bueno, con la llegada del Negro Casas, ¿qué va a pasar en la caravana triple Algunos están argumentando que... especulando, vaya, rumores, chisme, etcétera, etcétera. Que el Negro Casas podría perder la cabellera con el niño hamburguesa, dices. A ver, es un chiste... Son planes de la caravana, digo, no podemos adelantarnos a que el niño hamburguesa se llevara la cabellera del Negro Casas, ¿no? Digo, a lo mejor si quieren el Negro Casas para dejarlo como foco en AAA, pero en una ruleta de cabelleras, tal vez, señores. Creo que Negro Casas es mucha cabellera para el niño hamburguesa. Bueno, después de que de repente estamos comentando, vaya, este, leyendo los comentarios, perdón, y nos preguntan, Negro Casas, la víctima, para una fecha especial en AAA, que pudiera perder la cabellera. Pero, ¿qué podemos decir de Dallis, la caribeña? Que el Consejo Mundial le había dado un push, la mandó a Japón, Dallis regresó a México y le dijo al Consejo Mundial, me voy con mi esposo. Bueno, ¿qué va a pasar en AAA en la división femenil? Creo que Dallis le va a dar calidad a la lucha libre. Algunos mencionan que Fabi Apache podría volver, no creo. Es muy pronto para que vuelva. Pero sabemos que en la caravana Triple Disneylandia. Oye, pero por qué le dices Triple A Disneylandia. Señores Hoy les voy a pasar un chisme. Sabemos muy bien que AAA organiza una Copa Marvel. ¿Quién compró Marvel? Disney. Ah, ok. AAA no son tan pobrecitos, no. Tan es así que le van a invertir este año para jalar talentos a la caravana tres veces estelar. Por eso este video se llama la puerta prohibida que acaba de abrir el Negro Casas. La caravana tres veces estelar, triple A, Disneylandia o Disney, este año va a haber mucha desbandada de algunas empresas y el Consejo Mundial no va a ser la excepción. Algunos sueñan con la posibilidad de tener mejores ingresos. Me gustaría mencionar algunos nombres, pero es meter en aprietos a estos luchadores que tienen planes. Pero bueno, ustedes me preguntarán, oye, ¿es cierto que Atlantis Jr. va a llegar a triple A? ¿Cómo creen, señores? Este Atlantis Jr. es sobrino de Lutero III, IV, V, que por cierto... Sofía Alonso, señores, yo pensé que Sofía Alonso era la dueña del, pues, del Consejo Mundial, y no, señores. Yo no sabía que Paco Alonso era el gato de Lutero III, dices, ah caramba, Paco Alonso era empleado, abusados, era empleado. Sofía Alonso no es nadie. ¿Quién es el dueño del Consejo Mundial? Lutero III. Pero el Negro Casas, con su salida y llegada a AAA, acaba de abrir una tercera puerta prohibida. Bueno, no tercera, yo estoy abriendo una tercera puerta prohibida con lo que les estoy platicando. ¿no? Que Disney AAA va por más talentos del Consejo Mundial. El Negro Casas abre la puerta prohibida junto con Dallas Y va a traer una seguidilla de luchadores que los van a ir siguiendo. Y bueno, señores, sabemos que el Negro Casas tenía funciones programadas todavía en el Consejo Mundial. De la noche a la mañana, el Negro Casas se despidió vaya del Consejo Mundial, al igual que su esposa. Y esa puerta prohibida se va a dar en los próximos meses. Triple A, Disney, tiene el dinero abusado, señores. Eso no se lo sabían. Triple A, están asociados con Disney sí o sí, y por qué creen que Doria no le importa si llena o no llena los recintos donde se presenten, porque tiene con qué responder, con qué seguir adelante, y esa puerta prohibida que acaba de abrir el negro Idalis, va a traer una seguidilla de estrellas del Consejo Mundial y de otras empresas como tal. Y este año el Consejo va a se estaba pausando. Este año el Consejo Mundial va a sufrir la partida de muchos talentos, acuérdense de mí, por falta de mejores oportunidades y dinero. Ahí nos vemos.